Como les dije al comienzo del programa, también hablaríamos hoy después de este pleno en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con el candidato a la alcaldía de este municipio y también, pues yo no sé, siempre se lo digo porque es más, porque también pienso que desde eh, que pasó al grupo de la oposición pues hay oposición en San Bartolomé de Tirajana Don Alejandro Marichal, feliz año Muchas gracias y feliz año también para ti y para tu equipo. ¿Cómo estamos, Alejandro? Pues muy bien, bien. con muchas ganas. Ya estamos en el tramo final de... Uh -huh. eh, nos quedan apenas cuatro o cinco meses para las elecciones y ahora es el último sprint. Exacto, en, ese, en sí. esa carrera casi para llegar a, a la meta, ¿no? Al próximo 28 de mayo. Don Alejandro, antes de, también le voy a preguntar cuáles son las previsiones uh -huh. que tienen para... ...para estas próximas elecciones... ...Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé... ...de Tirajana... ...pero antes, ¿qué valoración hacen de... ...porque llevamos tiempito... ...sin hablar de todos estos festejos navideños... ...en el municipio de San Bartolomé? Bueno, yo en términos generales... ...creo que, que ha estado bien, ¿no? Uh -huh. La verdad es que lo cortés no quita lo valiente... ...y nosotros no valoramos negativamente... ...que se hagan fiestas para el pueblo... ...siempre y cuando sean para el pueblo... Uh -huh. ...siempre estamos a favor... Y eh, es cierto que al final yo creo que el balance de una legislatura un gobierno no pueden hacer que sean fiestas ¿no? no ni un mes tampoco eh, no. <risa> y, y menos por un mes es determinado Pero en cualquier caso eh, nos parece bien que se haya celebrado esa fiesta Creo que en términos generales ha sido bien, la cabalgata estuvo bien Yo no fui a la fiesta de fin de año que se celebró Por ejemplo en la plaza de San Fernando de Maspalomas uh -huh. Pero también me han dicho que estuvo bastante bien Salvo el tema de los chiringos que solamente había uno y la gente tenía problemas para pedir una copa, porque no había dónde donde hacerlo, pero en términos generales, bastante bien. Hacen un balance positivo. balance positivo, sí. Uh -huh. sí. Bueno, cuénteme, eh, porque más, más novedades también en el municipio de, Santa, de San Bartolomé de, de Tirajana. Por ejemplo, esta semana hablábamos con los sindicatos, ayer con el portavoz de Nueva Canaria, hoy con la presidenta del partido socialista local, eh, Pilar Grande, eh, ha de, se ha generado mucha polémica por eso por esos pliegos de condiciones que se publicaron el pasado 2 de enero respecto a la gestión de las hamacas y sombrillas. No sé si lo trataron hoy en el Pleno o no. Eh, bueno, no lo, no lo hemos tratado, pero sí no se trató hoy, eh. quiero decir, hoy en el Pleno. Pero re respecto a la, a la gestión de las hamacas y sombrillas de los kioscos, eh, nosotros, nuestro grupo tiene una posición muy clara, ¿no? Y la posición consiste en que no debemos seguir perpetuando el modelo que ha estado estos últimos 20 años, que nosotros entendemos que no es el mejor modelo de gestión de las hamacas y sombrillas y de los kioscos. Seguimos defendiendo que debe sacarse un lote donde esté el kiosco con un sector de hamacas que sean varios lotes, para que puedan haber varias empresa, empresas que puedan competir y que el servicio, insisto, sea un kiosco con un sector de hamaca. ¿Para qué? Pues para que el que esté en una hamaca sentado, pues el kiosco le pueda servir también directamente a la hamaca, como hay en otros destinos turísticos del mundo. ¿no? Claro. Y lo que ha sacado la licitación este grupo de gobierno es replicar lo que hemos tenido estos últimos 20 años. Las hamacas los gestiona una empresa y los kioscos los gestionan otras empresas y seguiremos con el mismo modelo de quiosco y con el mismo modelo de hamacas y sombrillas. Nosotros lo que defendemos, primero, quioscos de primer nivel, de calidad, no los que tenemos a día de hoy, que son de hojalata, y eh, no defendemos tampoco hamacas y sombrillas sí. de color naranja, y con som eh, las hamacas me refiero, y las sombrillas de color verde. no Lo que defendemos son hamacas que le den identidad a nuestro destino, por eso defendemos que igual que existe la hamaca y Vicenca. O la maca balinesa, sí. pues diseñar una maca propia que le dé identidad a nuestro destino. La maca canaria, somos un destino de sol y playa, uh -huh. pues vamos a darle identidad a nuestro destino. ¿no? Eso en cuanto a la estética y en cuanto a la gestión, no el que el modelo este que han hecho ellos, que insisto, es las hamacas por un lado y los, y los kioscos gestionados por otras Correcto. empresas. Si lo que defendemos es que haya un kiosco con un sector de hamacas, que eso se divida en varios lotes y que sean las empresas las que puedan estar gestionando. ...diferentes empresas para que haya competencia... ...pues un kiosco con un sector de hamaca... ...y así tener varias empresas que puedan formar... Eh, ...parte en la gestión de las hamacas y sombrillas... ...y que cualquier turista o vecino de San Bartolomé... ...que esté en una hamaca... ...pues pueda disfrutar... ...o pueda tener un servicio directamente en su hamaca... ...cosa que no va a ocurrir... ...con lo que va supuestamente a aprobar... ...este grupo de gobierno... ...porque al final lo que van a hacer es... ...replicar o repetir lo que ha habido... ...estos últimos 20 años... ...ese modelo no lo compartimos... Y nosotros lo que definimos o lo que defendemos es un modelo del siglo XXI y que de verdad sea de calidad. Esto había muchas críticas por parte, que es lo que también le quería decir por parte de los sindicatos que estuvieron también aquí esta semana, tanto UGT como, como FESOC, eh, respecto a que en ese pliego de de licitación eh, un poco lo, los empleados se quedaban en, en el aire que no, no los contemplaba no sé si eh, bueno qué, eh, qué, qué, qué, qué opinión le merece lo que ha pasado con, con, con esos empleados de las hamacas y sombrillas bueno lo que están es, lo que se está tratando es, es imitar lo que ya había si no se está no se está cambiando nada es repetir el mismo modelo y de hecho planteándolo mal porque ya hubo un pleno en el año 2021 En el que este grupo de gobierno sí. Llevó municipalizar el servicio Y ahora han iniciado un proceso Que no tiene nada a ver con la municipalización del servicio Sino que con dárselo a un tercero, a una empresa Que gestione las hamacas Entonces lo que tiene que haber es otro pleno Para anular ese pleno Si quieren de verdad que lo, eh, lo pueda gestionar una empresa Que es lo que están planteando ahora Entonces esto no tiene ningún sentido No tiene ninguna lógica o, lo, ...o es municipal 100% para lo que lo gestione el ayuntamiento directamente... Uh -huh. ...en aquel momento se planteaba que lo gestionara una empresa pública... ...del ayuntamiento que es Emursa... ...o apuestan por el modelo que ahora han dicho... ...pero esto lo hacen a cinco meses antes de las elecciones... ...eso no va a salir adelante, lo, lo, lo podrán comprobar los vecinos... ...no le va a dar tiempo de tramitar eso... ...y esto simplemente es un brindis al sol... ...quedan cinco meses para las elecciones... ...y quieren dar la, la apariencia de que están haciendo algo... Lo cierto es que han tenido cuatro años y no han hecho absolutamente nada. Y si ese modelo saliera adelante, sería, para que le quede claro a los oyentes, repetir lo que tenemos en las playas. Hamacas naranja, sombrillas verdes y esos quioscos en mal estado que no dan calidad precisamente a nuestro destino. Eh, bueno, eh, ayer hablábamos con el portavoz de Nueva Canarias y lo que nos decía era precisamente que no se va a cambiar nada, que, que va a seguir la misma, que ya está municipalizado, salvo la externalización de, de los empleados, ¿no?, de, de, de los que prestan el servicio, ¿no? Eh, ...y que se lleva gestionando así desde el año 97... ...efectivamente, no y ese es el modelo que no compartimos nosotros... Uh -huh. es ...replicar ese mismo modelo... ...no estamos de acuerdo, no, no es nuestro modelo... ...nosotros defendemos otro modelo totalmente diferente... ...que insisto, uh -huh. consiste en que primero... ...puedan participar muchas empresas del municipio... Uh -huh. ...para gestionar esos kioscos y esas hamacas... Uh -huh. ...que no estén en manos de una empresa... ...o de dos o tres empresas, que es lo que están planteando ellos... ...y segundo que el kiosco, las hamacas estén unidas a un kiosco. Y así uh -huh. el que esté gestionando el kiosco tiene un sector de hamaca que le puede prestar un servicio para mejorar la calidad. A día de hoy eso no ocurre. Uh -huh. Alguien que está a, a día de hoy en una hamaca no puede servir el kiosco directamente en la hamaca porque lo, lo lleva otra empresa diferente. Sí. Y entonces lo que estamos planteando es eso, que se saque por lotes un kiosco con un sector de hamaca que sean varios lotes, así uh -huh. puede haber varias empresas que cada uno llevará su sector, su guioco con su sector, y mejoramos el servicio. Primer punto. Y segundo, cambiar la imagen de nuestras hamacas. Crear una hamaca propia canaria, una, un diseño que hagamos nosotros, que se pueda hacer un concurso a nivel internacional, que participe mucho, pero darle identidad a nuestras playas. Nos están diciendo que las nuevas hamacas que han licitado el consorcio serán de color arena y la sombrilla. Nos están comentando... Eso, o no sé si es que ya viene así en esa licitación. Y bueno, en la recaudación, porque también con los sindicatos hablábamos y no dejaban claro de cómo iba a ir a cabo ahora la recaudación. Ayer hablando con el portavoz, si nos decía que esa recaudación iba a seguir yendo a las arcas municipales, hoy también... Eh, con doña Pilar, también nos decía, ¿va a seguir yendo ese dinero a las arcas municipales? ¿Piensa lo mismo don Alejandro Marichal? Aquí hay dos modelos, lo puede recaudar directamente a la administración, o existe otro modelo que es un, con, un contrato de concesión de servicio que es como están los kioscos, los kioscos no recaudan directamente al ayuntamiento, son los que han, los que han recibido la concesión sí. de los quioscos pagan un canon al un ayuntamiento, canon, ayuntamiento sí. y ese es el modelo que defendemos nosotros para la gestión también de las hamacas también claro como los quioscos igual uh -huh. pero un kiosco con un sector de hamaca sí vuelvo a repetir lo mismo vale. que cada kiosco tenga, a, a tenga un sector de hamaca, ese sector de hamaca. Y, y ese entendemos nosotros que es el mejor modelo pero no es por nada porque es que es lo que ocurre en otros destinos de España y en, en Canarias incluido En Fuerteventura, en otros sitios de Canarias uh -huh. Ese es el modelo uh -huh. A concesión Un servicio y pagan Un canon directamente al ayuntamiento Y el ¿Qué? ayuntamiento se, de, se despreocupa De estar gestionando las hamacas Porque ¿cuál es el problema de recaudar? Dígame Porque precisamente esa recaudación Yo le pregunto a los oyentes Si ese fuera el mejor modelo El que hemos tenido los últimos 20 años ¿En qué estado están esas hamacas? la mayoría de, de ellas están rotas o sucias, en mal estado, y lo que estamos planteando nosotros es que quien gestione eso tiene que ocuparse del mantenimiento de esas hamacas. Si lo si hace el mantenimiento, perfecto, y si no lo hace, pues se rescata la concesión y se le da a otra empresa, a que lo, que lo gestione adecuadamente. Pero que sea el interesado, el que está ganando dinero de eso, el que se ocupe también del mantenimiento, y no el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento ha demostrado que es incapaz de tener eh, todos los años, está renovando las hamacas y de, y de tenerlas como tiene, debe estar unas hamacas en un destino y, turístico. Y el modelo que ha cogido Onalia, bueno, también en Mogán, eh, me, ¿no? que es de municipalizarlas al 100%, y tengo uh -huh. entendido que toda esa recaudación va para el ayuntamiento. No sería mejor, pregunto. No, son, son dos modelos diferentes. Lo que pasa es ¿no? que el Ayuntamiento de, de, de, ¿De, Mogán? de Mogán sí que lo ha municipalizado 100%. Ha municipalizado la gestión, uh -huh. y la, la, la recaudación y la gestión. Uh -huh. Porque lo gestiona una empresa pública de Mogán, que es lo que inicialmente se quería hacer aquí, que lo gestionase Mursa. Y eso es lo que están diciendo los sindicatos. Usted, este gobierno... ...vendió que lo iba a gestionar esto como Mogán... ...una empresa pública que era MURSA. ...y eso se dio en el año 2021... ...y ahora de repente, a cinco meses antes de las elecciones... ...dicen que no, que ya no lo va a gestionar... ...esa empresa pública, Emursa... ...sino lo va a gestionar un tercero, una empresa... ...que es la que ganará ese bueno, contrato. Sí, eh, aunque eso es lo que nos decían también... Eh, ...los sindicatos, pero ya le digo que ayer... ...nos decían que, que no, que va a seguir siendo... Eh, ...la parte, lo único que se va a externalizar que yo sinceramente a veces tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Pero que lo que se va a externalizar es el, el, la gestión de los empleados, simple y llanamente. Mira, yo lo y, le, le, le... Y, lo, y las hamacas y las sombrillas, toda la recaudación al ayuntamiento y todo eh, esa parte le corresponde al ayuntamiento. Yo lo que le quiero decir a los oyentes, porque no bueno, es sí. estamos formando un lío, de concesión, está. de contrato, de ahí cosas está. que no se entienden. Mm. Mire, esto es como tener una casa, ¿no? Uh -huh. Si, si te rompe la lavadora, ¿a quién llama? A un técnico en lavadora. Si tienes que hacer una reforma en tu casa, ¿a quién llama? A un albañil. Puesto lo que está diciendo la Coalición Canaria en San Bartolomé. El ayuntamiento está para lo que debe estar. Para un buen alumbrado público, para unas buenas aceras, para que los parques infantiles estén en buen estado, para nuestros parques y jardines. Y aquellas cuestiones que son, deben gestionarlas especialistas en la materia que entiendan cómo eh, tratar a un cliente, cómo debe ser, eh, darse el servicio, eso deben hacerlo empresas especializadas. No, ponerles, no ponerse al ayuntamiento, que no es capaz ni de cubrir lo que le corresponde, que son los servicios públicos esenciales, uh -huh. que haya un buen alumbrado público, que haya unas buenas aceras, que haya unas buenas calles, etcétera, que esté todo asfaltado, que haya un buen mantenimiento de los parques infantiles, que dan hasta vergüenza verlo. Si no eres capaz ni de hacer eso, ¿cómo te vas a meter en un negocio que no entiende. Eso tienen que hacerlo empresas especializadas Empresas del municipio Aquí hay muchos profesionales de la hostelería Que serían capaces de llevar un kiosco en un sector de hamaca Y dar un servicio de calidad Que es lo que se merece a la gente que vivimos aquí Y los turistas por supuesto que nos visitan ¿no? Y hasta la fecha lo que se ha hecho Es un modelo que se ha demostrado a todas luces Que es un modelo que no funciona Y que recibimos críticas Yo fui concejal de turismo durante dos años y una de las mayores críticas que recibíamos era el mantenimiento de las hamacas y sombrillas, porque el ayuntamiento, aunque recaudaba el dinero, nunca invertía en renovar esas hamacas y sombrillas. Y en esos kioscos que también daban hasta vergüenza, la mala imagen que estamos transmitiendo, que no hay baño en nuestras playas, que todavía seguimos teniendo problemas de acceso a nuestras playas. Y eso lo tiene que ese tipo de cuestiones tiene que hacerlo empresas especializadas, me refiero a llevar un kiosco, que es un negocio, y a, y a gestionar también las hamacas. Tienen que hacerlo empresas especializadas. Y el ayuntamiento recaudar dinero, obviamente, una concesión, cobrarle por la gestión de eso. Y ese dinero que recaudemos nosotros, destinarlo al bienestar de nuestra gente. Para que haya unos buenos eh, accesos a nuestras playas, para que haya un buen alumbrado público, para que nuestros parques infantiles estén bien cuidados. Para eso tiene que estar la administración. Recordamos que estamos hablando con el candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana Don Alejandro Marichal Aparte volvemos a hablar de que también hoy hubo pleno Que ahora hablaremos de ese pleno en el municipio de San Bartolomé de Tirajana Don Alejandro, algo que también afecta a muchos ciudadanos En este caso Gran Canaria al completo Pero también a mucha gente que reside en la zona turística Y hago comillas aquí en San Bartolomé de Tirajana. Y si no le importa, aprovecho también esta entrevista con usted y mando mi pésame públicamente, que no lo había dicho en la radio, a, la, a toda la familia, eh, familia, amigos, allegados, hasta a mí me, me, me, me impactó ¿no? el fallecimiento del presidente de la PAL, de la plataforma de afectados por la ley turística Blas Padrón. Eh, quería preguntarle también a usted eh, pues, pues este, este esta dura pérdida ¿no? eh, de Blas Padron eh, ¿Cómo se queda ahora todo? No sé cómo Bueno la verdad que, que ha sido un palo, yo por, por mis labores ¿no? como, como político pues tuve muchas reuniones con él, tuve al principio incluso muchas discrepancias pero conseguimos al final forjar desde el respeto, no, no éramos amigos, pero ha sí una relación muy cordial, muy respetuosa, y yo de hecho hoy estuve en el velatorio acompañando a su familia, y ha sido un palo duro para, primero como persona, porque era una persona sí, íntegra, sí. y a pesar de que recibió muchas presiones, muchas críticas de ciertos sectores, pues siempre mantuvo la forma y estuvo al frente, fue un, ha sido, y fue un guerrero excepcional, sí. pero bueno, lo, lo bueno es que dejó un buen trabajo, que alrededor de él hay muchas personas, también está Maribe y muchas más personas uh -huh. alrededor de él que, que todavía van a seguir trabajando en esa lucha, ¿no? que es la de defender sus propiedades, defender el derecho a la propiedad privada. Y en esa lucha voy a estar yo también. No, uh -huh. no es algo puntual, es algo que llevo trabajando hace muchos años de la mano de la plataforma afectada por la ley turística, y se lo digo también a, los, a sus oyentes y especialmente a las personas que viven en la zona turística si yo, si yo soy alcalde a partir de mayo de 2023 en esa lucha también voy a estar yo en la de defender el derecho a la propiedad privada nunca con un discurso en contra del turismo, para nada tampoco lo hacía Blas no. ni ningún miembro de su plataforma pero sí de defender los derechos de las personas que están residiendo en la zona turística no estoy a favor de los criterios, de los postulados de la patronal turística, ni de los partidos que han apoyado a la patronal turística, del Partido Popular Agrupación de Vecinos, del Partido Socialista de Nueva Canarias, que no sé si lo recuerda, hace, hace un mes o dos meses, llevamos una moción al pleno, sí. de la mano de la plataforma afectada por la ley sí, turística, sí. Blas estuvo en ese pleno, uh -huh. y todas las fuerzas políticas votaron en contra de esa moción, en contra de reconocer los derechos de las personas que viven en la zona turística. La única fuerza política que votó a favor fuimos nosotros y la concejal de Ciudadanos. Y en esa lucha vamos a seguir. Nosotros defendemos un modelo turístico donde las personas que residen en la zona turística puedan seguir residiendo. Primero, porque es falso cuando se dice que las personas que residen en la zona turística van en contra del turismo. De hecho, estas personas no llevan viviendo ahí ni un año, ni dos, ni tres, llevan viviendo décadas en la zona turística y eso no ha impedido que en el año 2019 batiéramos récord turístico en la llegada de turistas a Canarias y a San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, es una falacia cuando estas fuerzas políticas junto a la patronal turística o ciertos miembros de la patronal turística están diciendo que se va en contra del turismo. Para nada, porque los, los hechos son los que son, los datos son los que son, Hemos batido récord turístico en el año 2019, a pesar de esas personas que han estado viviendo ahí. Uh -huh. Segunda cuestión, creo en un modelo turístico propio de un país desarrollado. Si nosotros vamos a las canteras, no hay que irse muy lejos, hay un hotel y hay personas que residen al lado. Si nos vamos a Madrid, a Barcelona, o a París, o a Nueva York, hoteles y personas residiendo también al lado, no hay ningún problema. Nosotros defendemos ese modelo turístico, un modelo turístico de un país desarrollado, no el modelo turístico de un país en vía de desarrollo. Si nosotros nos vamos a Túnez o a Egipto o a República Dominicana, sí podemos ver que el turista está por un lado y los residentes por otro. Ese modelo no es el que defendemos nosotros. Tenemos que crear una ciudad, y una ciudad integrando a todo el mundo, en el que pueda convivir el turista con el residente. Y ese es el modelo turístico que yo defiendo, y si soy alcalde de San Bartolomé, lo que tenemos que trabajar es en especializar los usos de las parcelas. Y las parcelas que son turísticas seguirán siendo turísticas, por supuesto que sí, pero donde estén residiendo personas tendrán que ser de uso mixto, y contemplar que también residen personas en la zona turística, y darle reconocimiento a través del plan general de su derecho. Y en esa defensa voy a estar. Don Alejandro pues vámonos a ese pleno porque también quiero preguntarle que ya le pregunto ahora eh, precisamente eh, por esas acciones, o comienzo de año comienzo a vuelta a unas elecciones apenas cinco meses hoy el pleno, eh, por lo visto las mociones presentadas por el grupo político de coalición canaria, una si mal no recuerdo para impulsar el plan, el PMM del Beril, instando al gobierno autonómico para impulsar ese plan eh, y salió adelante, entre otras que también había presentado, además la de ese proyecto. Este proyecto lo habían presentado ustedes, lo habían dejado ustedes ya uh -huh. eh, prácticamente realizado, me refiero a ese aparcamientos en Tunte, creo recordar, y, y, y el acondicionamiento también de ese camino, ¿no?, eh, para seguir potenciando las medianías de San Bartolomé de Tirajana y un <coughs> añadido más, un atractivo más turístico que pueda ofrecer el municipio. Dígame, ¿salieron las dos mociones adelante? Pues sí, afortunadamente conseguimos el apoyo de, de en este caso, del grupo de gobierno, ¿no? del Partido Socialista de Nueva Canaria. Y, Vamos a ver, estas dos mociones, una de ellas, para explicar un poquito sí, sí. A, lo, a los oyentes, sí. la primera de ellas era... Cuando la eh, coalición canaria tenía la consejería de turismo en este en el gobierno Hace ya un año y cinco meses salimos de ese gobierno Y habíamos conseguido 300.000 euros para condicionar el camino de Santiago eh, También lo tienen que tener claro nuestros vecinos San Bartolomé de Tirajana O Gran Canaria, mejor dicho Es el único camino o ruta, o ruta jacobea, jacobea uh -huh. ...con Bula Papal, fuera del continente europeo... ...y está aquí en Canarias... ...y no en Canarias en cualquier sitio... ...está en Gran Canaria ...y nuestro municipio es uno de los grandes protagonistas... ...ese paseo, ese camino... ...empieza en el Faro de Maspalomas... ...pasa por Tunte... ...y termina en Galdar, o al revés... ...empieza en Galdar y acaba en Tunte, ¿no?... ...se puede hacer indistintamente... Uh -huh. ...y, eh, como empieza en el Faro de Maspalomas... ...el camino ese va por el ambulatorio... ...por debajo de la autopista... ...y va caminando por el barranco a llegar hasta Tunte... Y todos saben, los que, sobre todo los que les gusta caminar o hacer senderismo, que está en muy mal estado. Primero ese camino y segundo la señalética. Con estos 300.000 euros que conseguimos del gobierno de Canarias, lo que queríamos era acondicionar todo ese camino. Y por otro lado, arriba en las medianías tiene un problema. Si queremos nosotros que también haya turismo en nuestras medianías, primero tenemos que dotarle de servicios públicos esenciales a nuestra capital del municipio. Y es que haya aparcamiento porque cualquier turista que quiera estar allí y pasar el día en Tunte no tiene donde aparcar, o las guaguas no tienen donde aparcar tampoco. Y por eso planteamos hacer también un edificio de aparcamientos en Tunte con una oficina de turismo. Y conseguimos dos millones de euros también del gobierno de Canarias para eh, poder hacer ese proyecto. Conseguimos el dinero, salimos del gobierno, ha pasado un año y medio y no, ni siquiera han iniciado el proceso para licitar esos dos grandes proyectos. Se va a acabar la subvención, tiene el límite hasta el mes de abril, y no han hecho absolutamente nada. Y por eso llevamos esa moción, para impulsarlo de una vez por todas, esos dos grandes proyectos, porque son estratégicos y son importantes, si de verdad queremos apostar por el turismo y además por el turismo de medianía. Sorprendentemente, el Partido Popular, agrupación de vecinos, se atuvo. Sí. Y los que votaron a favor fue el Partido Socialista Nueva Canarias y, por supuesto, nosotros que éramos quien proponíamos esa moción. Y por otro lado, está eh, la moción que usted apuntaba del PMM del Berín. Uh -huh. ¿Y eso qué diablo es? Pues el PMM uh -huh. es lo que le da cobertura legal para poder construir el Ciampar. En junio de 2022 hubo una sentencia que declaró nulo ese plan, que es lo que le daba legalidad para poder construir el Ciampar. Entonces hay que hacer redactar un nuevo plan de modernización. Uh -huh. Eso fue en junio de 2022. Nuestro grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias hizo una pregunta al gobierno de Canarias para ver cómo iba el trámite de, de, de ese PMM, de ese plan de modernización para poder construir ese amparo, y no nos han contestado. Y como no hemos recibido respuesta, pues lo que hicimos nosotros como grupo político municipal fue plantear al Pleno, recabar el, apo el apoyo de todas las fuerzas políticas para exigirle al gobierno de Canarias que se ponga con eso cuanto antes porque si queremos que salga adelante el Cianpar es necesario aprobar ese plan y le corresponde al gobierno de Canarias hacerlo también obtuvimos en este caso el apoyo de todas las fuerzas políticas, fue por unanimidad y ahora por pues, le corresponde al gobierno de Canarias ponerse manos a la obra para redactar ese plan de modernización que salga ya cuanto antes, de Esperemos. verdad que hace falta eh, imagen en este eh, municipio de San Bartolomé de Tirajana. Don Alejandro, estoy mirando para el móvil porque son whatsapp lo que nos está llegando sí. Y además a través de las redes sociales, eh, de paso, porque a veces se me olvida a mí Gracias a todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales eh, Bueno, le mandan mensajes de apoyo, vale eh, y también, eh, bueno, le voy a hacer primero la pregunta más polémica bueno, sí, vale. Algo que nos dicen uh -huh. desde redes sociales Dice, hasta ayer fue concejal ¿Por qué no lo hizo cuando era concejal? No, hasta ayer no eh, bueno, Hace un bueno, año bueno. y medio que no estoy en el gobierno Ahí está ¿Y a qué se refiere exactamente? Eh, es que no sé, como llevamos un rato hablando pues, Supongo a alguna de las acciones que usted ha estado comentando ...en este momento, pero bueno, contesta esa parte... ...cuando fue concejal, que no fue lo que Mira, yo, pudo yo, hacer... ...yo le, ahora... voy a, le, le voy a decir a, a ese oyente y a todo en general... Mm. ...yo estuve dos años en ese gobierno... Sí. ...era concejal, no era el alcalde... ...entonces yo era responsable de mis áreas... ...no de otras áreas... ...y yo era responsable del área de urbanismo... En ...el área de urbanismo nosotros en dos años... Tramitamos 900 expedientes, más que en toda la legislatura anterior, en dos años. Ahora mismo, este grupo de gobierno, desde que me fui yo del gobierno, ha pasado un año y medio, llevan seis meses sin convocar la Junta de Gobierno y por tanto, sin otorgar licencia. Llevan seis meses así. Entonces, usted eso se lo puede preguntar si quiere la señora Narváez y que le diga si es falso lo que yo estoy diciendo, porque hay acta. ...de esa Junta de Gobierno... ...y se ha otorgado cero licencias en seis meses... ...en el área de turismo... ...dejamos sobre la mesa un plan de promoción turística... ...los pliegos los presentamos en el área de contratación... ...para que se tramitara un contrato de 800.000 euros... ...para eh, los próximos cuatro años... ...para mejorar la promoción de nuestro destino... ...ha pasado un año y medio... ...y no han hecho absolutamente nada... ...ni siquiera han in iniciado el proceso de licitación... Uh -huh. Otra área que teníamos era el área de vivienda. En el área de vivienda, en dos años, aprobamos dos ofertas de empleo público, la del año 2019 y la del año 2020. Y además de aprobar esas dos ofertas de empleo público, aprobamos las bases para sacar 30 plazas de policía. Ha pasado un año y medio desde que nos fuimos del gobierno y no se han iniciado los procesos selectivos. Bueno, acuérdese también ahí denunció PPAV para paralizar. Para, para sí, pero no concretamente esas plazas. Ah, vale. Pero sí, preocupa. es verdad. También me es me verdad que impugnó al me... Partido Popular. Ajá. A eso se dedica el Partido Popular, cuando está la oposición a poner palas, eh, en este caso uh -huh. eh, palos en las ruedas. Uh -huh. Pero esas bases Van no fueron Perú. impugnadas. Uh -huh. Ha pasado un año y medio de que nos fuimos del gobierno y no han hecho absolutamente nada respecto a las ofertas de empleo público. Y el otra el otro área que teníamos era vivienda conseguimos 8 millones de euros con el gobierno de Canales también en subvenciones para mejorar el parque de vivienda existente concretamente esos 8 millones eh, esto era para hacerlo para todas las viviendas de San Bartolomé pero uh -huh. obviamente había que empezar por Fase y las primeras seleccionadas porque era la que el peor eh, estado estaba eh, fueron el Pajar las viviendas del Pajar Urbanización Las llaves y Grupo IFA uh -huh. Ha pasado un año y, media y ni, un año y medio y ni siquiera han iniciado el proceso para licitar las obras, para empezar a mejorar esas viviendas. Yo creo que es evidente bueno, que tiro. nosotros el trabajo lo hicimos. Lo que pasa es que eh, los que están gobernando han sido incapaces de seguir con el trabajo que dejamos hecho en nuestras áreas. Yo no puedo responder de otras áreas porque no era el concejal de esas áreas ni era el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Si soy el alcalde de San Bartolomé Tirajana, le puedo decir a ese oyente y a todo el mundo que yo respondo de todo el gobierno, pero mientras tanto solamente respondo de las áreas que yo gestionaba siendo concejal, y cuando digo yo, mi equipo y yo, obviamente, eh, en el tiempo que estuvimos en ese gobierno espero que haya servido esta respuesta si sí, disculpe también los oyentes si venía a cuento de algo ¿Y si que algo estaba, concreto que lo repregunte y le contesta bueno y también nos dice ¿qué opinión le merecen las obras de paracometidas eléctricas que se están realizando en el tablero y que la mayoría de los días de los días, perdón, tienen bloqueados los accesos de la Gran Canaria 1 Diez minutos para salir a la autopista por el acceso de Bellavista Aquí, antes de que usted conteste, uh -huh. eh, yo no sé lo que le parece o qué opinión tiene Coalición Canaria y don Alejandro Marichal. Lo que sí voy a decir yo, que también soy vecina de este municipio de San Bartolomé de Tirajana, qué nervios, voy a decir simplemente eso, qué nervios nos podemos coger cada vez que llegamos. Y aparte, eh, lo que tampoco me ha gustado para nada, que oigan, señalicen. O sea, antes de llegar a los accesos de salida que hay Pero mucho antes, o sea, no me lo pongan a un metro antes Mucho antes señalicen de que, oye, mira, el acceso está cerrado Sal por otra parte, no cuando llegas a, a intentar coger la salida Te encuentras que tienes que dar toda la vuelta Esta es mi opinión, ahora conteste usted pues ¿Qué opinión le merece? La, la misma que usted está diciendo, vamos a ver que hay que hacer obras, eso es así. Hay que hacer muchas veces obras, en este caso, un tender, el tendido eléctrico, hay que soterrarlo, había uh -huh. que hacer esas obras. Lo que no puede ocurrir es lo que usted está apuntando. Uh -huh. No es no, no normal que este gobierno no esté coordinado con esa empresa que está haciendo esas obras, que es Red de Eléctrica, con una empresa pública del gobierno de España, y antes de hacer cualquier cierre, primero. Tiene que avisarse a la ciudadanía. Tal fecha, tal día, se va a cerrar durante X días puesta tal calle. Sí. Lo que no puede ser es que la empresa, la que está decidiendo qué calle cerrar, cuando le parece, y lo más lo hace de un, de un día para otro, y de un día está amanece una calle cerrada, sin avisar a nadie, sin previo aviso, sin control por parte del Ayuntamiento. Y ese es el problema, que no hay control por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento le dio una autorización a esa empresa para hacer esas obras. Pero eso es a cambio de que haya un control por parte de la administración que no está viendo. Y es lo que está provocando este desbarajuste. Y además, una empresa poniendo ellos la señalética para cerrar calles pero haciéndolo muy mal. En la avenida Alejandro del Castillo, poniendo un cono en medio de dos carriles. Y cuando vas con el coche, pues tienes que sortear ese cono. O vas a una calle y de repente está cerrada cuando en la noche anterior estaba abierta. Y nadie avisa, no hay control. Pero así funciona este ayuntamiento. Está muy centrado en la fiesta la fiestita, eso sí están muy centrados, pero no están centrados en lo importante, que es en gestionar este ayuntamiento. Y tenemos un gobierno, porque es un desgobierno, llevan eh, bastante tiempo que están centrados nada más en a ver cómo les salen los números para llegar hasta final de legislatura, en la pose, en la foto, pero no están en la gestión. Y aquí tiene que haber un concejal, un responsable que esté con los técnicos, velando de que los cierres se tienen que hacer, de acuerdo con la administración con una antelación debida que se pueda avisar a los vecinos y los vecinos sepan con varios días de antelación que se va a cerrar una calle y además durante un tiempo determinado porque esta es otra cierran calle y a veces injustificadamente porque podrían estar abiertas es, eh, cerradas solamente durante el tiempo que dura la obra pero cuando se van los albañiles se puede reabrir parte de la calle, que eso es lo que ha ocurrido también, por ejemplo, en Bellavista ¿no? entonces lo están gestionando muy mal porque han dejado que la empresa haga lo que le plazca, y eso es lo que no puede ocurrir Pues Este problema sobre, sobre todo los vecinos aquí a la salida de de, de Sónela, a la salida para coger la autopista, luego dice uno, bueno, pues me voy, cojo la salida al lado de bomberos, y, no, llega y también está cerrada. Claro, porque no, de, no, hay, no hay... No te avisa, no hay... Ahí tiene que intervenir de... tráfico y la policía, es uh -huh. la que tiene que estar en coordinación uh -huh. con, la, con esta empresa. Diciendo, si usted va a cerrar esto, no puede cerrarme esta, esta y esta calle, porque me genera un caos y un problema de tráfico. Total, y más en hora apunta. exacto. Entonces, tiene que, por eso tiene que estar el ayuntamiento detrás diciendo a la empresa, no ojo, usted cierra hoy esta calle, además la va a cerrar y me avisa con antelación, pero tiene que dejarme otra salida ¿Y alternativa. ¿Y quién tiene que poner? Porque es como yo le digo, me, me, porque uno sale directo para coger la autopista, pero hasta que no llego justo a la rotonda, no me doy cuenta de pero esto está cerrado y el poner las señalizaciones con, con, con bastante antelación, oiga, no vaya por aquí que eso a, a quién le corresponde, a la empresa o al ayuntamiento a la empresa, pero tiene que exigírselo al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que decirle si usted va a cerrar una calle debe avisar aparte de antelación en día también uh -huh. en antelación uh -huh. en, en, en, el en el tramo en el, tramo, eso. En el mismo Ahí tramo y, y no encontrarse que a veces, bueno, me pasó anoche, ayer o antes de ayer que yo salía de eh, cogí la autopista, entré aquí por el centro comercial del tablero y iba a ir para eh, Sonnenland. ¡Pum! Y se la encontró cerrada. ¿no? Y casi me, me uh -huh. chocó allí contra aquello porque además eh, no hay mucha luz, no sí. está muy bien, no hay otro problema que tenemos, alumbrado público, y casi te, te pegas un tortazo contra, contra la, la, las vallas que estaban allí cerrando esa calle. Y eso, volvemos a lo mismo, no, está muy mal señalizado porque no hay control por parte del sí. ayuntamiento. Pues eh, Don Alejandro, independientemente de su opinión eh, Me lo han recordado a través de las redes sociales Porque uh -huh. cada vez que voy a coger la autopista me acuerdo Lo que pasa, luego se me olvida al llegar a la radio Pero, pero es, cierto, es cierto que es además cierto, aparte es un clamor que bastante... en términos generales Todo el Ese... mundo está cabreado con esto y con razón claro, Porque pero... insisto, no hay control por parte del Ayuntamiento. A mí soy de la opinión, como usted que acaba de decir, las obras son cuando son necesarias, es verdad que nos crean una serie de inconvenientes, pero bueno, si queremos mejoras, hay que realizar obras. Eso está claro. Uh -huh. Pero por favor. Eh, Causando señales, el menor perjuicio no, posible. Y sobre todo eso, pues mm. señalen que, que, oye, el tramo va a estar cerrado, no llegues, te encuentres el embudo y luego la cantidad de coches, porque no claro. es que una se despiste y das, no, la fila de coches es increíble. Claro. ¿no? Bueno, una vez dicho esto, eh, elecciones: don Alejandro Marichal, candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Apenas cuatro meses y medio, mal contado, como aquel. ¿Qué dice? Porque este mes de enero ya voló, ya le digo, ¿eh? ya voló prácticamente. Sabemos del trabajo que llevan realizando también ya desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cómo, ¿cómo se enfrentan? Aparte hay unas elecciones bastante moviditas, se empieza a calentar el ambiente, don Alejandro Marichal. Cuénteme cómo, cómo se enfrentan a esto. Pues a la verdad que como, como, con muchas ganas, sinceramente. Primero porque cuando vas cambiando por la calle, pues sientes que muchas personas primero nos apoyen, eh, nos dan ánimo, nos dicen que, que sigamos en esta línea, porque eh, la gente no es consciente, ¿no? pero hemos llevado, de que estamos en la oposición, más de 25 mociones, muchas de ellas confirman, y eso sí. significa estar sí. yendo, yendo por la calle, recogándole el apoyo de muchos vecinos, haciéndoles partícipes de la política municipal, llevando mociones como esta. Pasa, los ciudadanos no ven los plenos, pero si vieron los plenos como eran antes, las mociones eran por la paz en el mundo y hablando cosas genéricas, pero nadie planteaba una moción para construir un parking en Tunte, o para promover y sacar adelante el Ciampar, o para que se mejoren los parques infantiles, que votó en contra el Partido Socialista de Nueva Canarias le proponíamos que era necesario, que era una comisión para ponernos de acuerdo y definir un modelo de gestión, de mantenimiento de nuestros parques infantiles, la respuesta del Partido Socialista de Nueva Canaria fue decir que los parques están genial y que ellos lo, lo están haciendo todo perfecto. Pero bueno, esa moción que fue apoyada por más de mil personas, la votaron en contra. Y así muchísimas mociones, como las urgencias pediátricas, y así le puedo estar un, sí. enumerando toda la noche bastantes mociones que de verdad responden a lo que la gente necesita, que de verdad responden al interés general. Y ese ha sido nuestro planteamiento eh, durante todo este tiempo, ¿no? la de hacer una posición constructiva. Y cuando hemos tenido que ser contundentes con cosas que se han hecho mal, también lo somos. Y cuando las cosas se han hecho bien, también las digo, ¿no? uh -huh. como el, el tema de las fiestas estas navideñas. Sí. A partir de ahí, ¿cómo vamos a afrontar estos últimos cinco meses? Pues de la misma línea. Trabajando, No sabemos hacer otra cosa Venimos de familias trabajadoras Muy Venimos del de sector privado Llevamos tres años en la política municipal Yo no llevo aquí 20 años eh, Como responsable público Y mi aspiración es a gobernar este municipio Creo que se merece de verdad Gobernantes que no tengan nada que ver Con lo que ha habido estos últimos 20 años uh -huh. Personas serias, comprometidas Con capacidad de trabajo Y sobre todo sin mochila Para tomar ciertas decisiones para cambiar el modelo de gestión. No podemos plantear a la ciudadanía, mejorar el municipio, haciendo más de lo mismo. Y eso es lo que han hecho los que han estado gobernando estos últimos 20 años. Uh -huh. Hay que empezar, perdón, ¿Sí? a cambiar el modelo de gestión, tomar ciertas decisiones, van a ser algunas difíciles, pero hay que tomarlas si de verdad queremos cambiar el rumbo de un barco que a día de hoy se encuentra de a deriva. Eh, sé en ese trabajo que llevan realizando también desde hace mucho tiempo eh, que no paran también de reunirse con distintos colectivos y asociaciones. Creo uh -huh. que recientemente se reunieron con el colectivo de Barman, no sé por qué me uh -huh. llegaba, me llegaba, ¿qué, con, qué le transmitían? Eh, bueno, tenemos, desde el colectivo? tenemos... Bueno, nos reunimos con la asociación de Barman, una de uh -huh. ellas, ¿no? Hay dos aquí en San Bartolomé de Tirajana nos reunimos con la que es más antigua, llevan del año sesenta y pico. Sí. Eh, está constituida esta asociación de barman, autonómica de, de Canarias, y nos encontramos con profesionales de la hostelería. Por eso. Que al final somos la mayoría que estamos aquí, yo vengo de familias también de la hostelería, por la mayoría somos currantes de la hostelería, y nos explicaban primero que no hay ningún tipo de ayuda por parte de, de este ayuntamiento, a estas asociaciones de profesionales de la hostelería, que no se plantea formación específica para los profesionales de, lo, de la hostelería, no solamente para los que se quieren iniciar en la hostelería, sino para los que ya están trabajando, que tengan formaciones de un tiempo determinado, de pocos días, para actualizarlos y ponerlos al día, de las condiciones laborales, que es evidente que tampoco son muy buenas, es verdad que eso no le corresponde al ayuntamiento, Intervenir en eso de, directamente eso, ¿no? Pero sí de ayudarlos y colaborar ¿no? Y además esta asociación Hay miembros Para que se haga una idea al oyente Que uno de los que, los que estaba reunido Ha sido eh, Premiado a nivel nacional Campeón a nivel sí. nacional De cata De catar vinos ¿no? Y lo tenemos ahí abandonado Las administraciones No valoran Al principal motor o actividad de nuestra economía que es el turismo y sobre todo a los currantes de la hostelería ¿no? y eso es lo que hace falta ahora en San Bartolomé también tenemos que sacar pecho que hemos llegado a ser un, una, un destino turístico competitivo no gracias solamente a los grandes empresarios que también sino a los currantes, a los que están ahí todos los días yendo a currar, dando la cara y sonriendo a nuestros clientes y consiguiendo que a día de hoy Seamos un destino turístico competitivo ¿no? uh -huh. Y a ellos hay que dedicarle su espacio Hay que eh, ponerlos en valor Dignificar la profes las profesiones turísticas Y que no veamos al camarero Pues como muchos lo ven ¿no? Todavía por desgracia en el siglo XXI Digo camareros, cocineros A todos los profesionales de la hostelería Camareras de piso, recesionistas, etc. ¿no? Uh -huh. Que todavía por desgracia se van muchos restaurantes Y se le falta respeto a, lo a los camareros se dirigen, nos dirigimos de malas formas muchas veces a los camareros Y debemos dar, dignificar esa profesión Y eso también tiene que ir de la mano de, del Ayuntamiento de San Bartolomé Porque es nuestra actividad, nuestra principal actividad económica Y además poner en valor también nuestros productos No, no hablo solamente de formar a nuestros profesionales Sino también poner en valor nuestros productos Nuestra gastronomía los productos que a día de hoy son aquí, propios de San Bartolomé y Tirajana, de Tirajana, de la zona en la que vivimos, hay que ponerlo también en valor. Nuestros vinos aquí hay bodegas de vinos que han sido premiadas a nivel nacional. Aquí hay bodegas de queso que también tuvimos reunido otro día con, con uno de nuestros pastores, que han sido premiados incluso en Estados Unidos, en América. Sí. Y para nosotros son unos, unos grandes desconocidos, que tenían un negocio aquí, han tenido que irse a otro municipio, porque aquí no termina de cuajar, y nunca mejor dicho, sí, sí. Eh, su queso. ¿no? Eso no podemos permitirlo como administración. Un ayuntamiento y un gobierno que de verdad cree en el turismo, que de verdad cree en su gente, que de verdad cree en el sector primario, pues debe estar de la mano de los agricultores, de los ganaderos, también de los profesionales de la hostelería, siempre de la mano de ellos y ayudando y colaborando en todo lo que se pueda. Porque, insisto, gracias a ellos tenemos lo que tenemos. Exacto. Pues, don Alejandro Marichal, seguro que se me queda alguna que otra cuestión eh, en el tintero de hablar con usted, pero mm, espero seguir hablando con usted. Por supuesto no, que no, sí, espero yo o sea, también. Faltaría más. Faltaría. Si la salud nos acompaña. <risa> sí, sí, salud. Que nunca se sabe, y más con el palo que hemos recibido con lo de Blas Padrón. Sí, la verdad mm. que fue... yo me... me... A mí me impactó sinceramente A mí también me dejó frío la, la noticia sí, me, me, me impactó bastante uh -huh. Y luego encima realizando una entrevista uh -huh. Es que bueno, es que recuerdo Antes de despedir este año Estuvieron tanto Maribé eh, como él Blas Padrón aquí en nuestros uh -huh. estudios Y teníamos una entrevista pendiente Pero que la realizaré esto, perdón Ya esto es una cosa uh -huh. mía la realizaré con algún que otro miembro de la plataforma porque Blas Padrón ganó una sentencia precisamente a esa entidad explotadora donde él él vivía y por parte de la empresa explotadora hablaban auténticas barbaridades y teníamos esa entrevista pendiente después de haber ganado esta sentencia contra esa entidad. Y la verdad me, a mí también me dejó Me ha dejado impactada Me ha dejado impactada Y imagínese, y en una entrevista Realizando una entrevista radiofónica O sea, me, no, no, bueno sí, don, bastante duro Sí, mm. bastante duro Don Alejandro Marichal, lo dicho eh, Continuaremos hablando Porque me consta el trabajo que están ustedes realizando En San Bartolomé de Tirajana en, y son muchas cosas más de las que nos tendrá que contar De las que le estoy diciendo también que se me ha quedado en el tintero Que no me olvido Pero para otra próxima ocasión que vendrá por estos estudios Lo dicho, Alejandro Marichal, candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana Gracias por haber venido nuevamente hasta nuestros estudios Continúen trabajando, continuamos hablando Muchas gracias a ustedes y buen día Saludos